¿En serio? Pues <risa> una Oye, ¿y traeré el cabello suelto o recogido? Suelto. Recogido. No, suelto. No, recogido. ¡Oh, por Dios! Oh. ¿Y qué tal si se lo... cortó? Oh. Ay, ¿Crees ¿Es que, que vendrá grandioso? en su automóvil convertible? ¿Quién? ¿La supermodelo Mindy? ¿Sherry Spleen? ¿La glamurosa asistente del payasito manzana Slappy May? ¡Denise! ¡Denise va a venir! ¡Denis va a venir! Repítelo. ¿Quién es Denise? No sé, yo creí que ustedes sabrían. ¡Hola a todos! ¡Esa chica es fantástica! ¡Es algo sensacional! ¡Hola, mamá! ¿Mamá? ¡No, soy yo, Nikki. Y estoy aquí con tu viejo amigo Milo. <risa> Denise es la mamá de Constance, es imposible Las mamás no son geniales, dame otro ejemplo de maternidad genial Bueno... ¿Qué dices de...? ¿Y cómo es posible que nunca viéramos a esa supuesta mamá? Aparentemente viaja mucho, Dieter dijo que baila en plata sólida ¡Llegó Denise! Es una madre original. Haciendo eso a un lado, yo digo que salir con tu madre es completamente antinatural. Pues tal vez salir con tu madre sí, pero Denise Goldman es la. ¿Qué? La... Mi mamá es tan fantástica como Denise <risa> Goldman y lo sabes. <risa> mm, no hay mejor pescado que el que ha sido horneado. <risa> Pepi, ¿te sientes bien? Mamá, si te dijera que ese pescado estaba... malo, ¿me comprenderías? Oh, ¿Por qué? ¿Acaso huele feo? ¡Mos, escúpelo! ¡Escúpelo! Ah, Mamá, en estos días malo significa bueno, como por ejemplo, ese es un camión muy malo. Oh, en ese caso, muchas gracias. Te lo juro, Nicky, mi mamá tiene en verdad un gran potencial de Denise Goldman. Lo detecté esta noche. Le dije que su pescado estaba malo y casi me dio los cinco. Pero la comida de tu madre no es mala, es muy buena. Oh, hablo en serio, Nikki. Ahora dale tu apoyo. Doy mi apoyo cuando es algo congruente y tu mamá es muchas cosas maravillosas. Lo que Denise Goldman no es. No hay razón por la que Constance sea la única niña con una mamá genial. No hay razón por la que yo no pueda tener a mi mejor amiga en casa. Y para terminar, no hay razón por la que mi mamá no pueda salir con nuestro pelotón. ¿No sabía que teníamos un pelotón? Pues lo tenemos y acaba de hacerse una Pearson más fuerte. ¡Tienes que correr, Pepi, ¡Ya es tarde! Lidia, nunca vas a adivinar lo que descubrí. Pete, ojo rosa, está enamorado de Trinket y planea guiñarle su ojo bueno después de la quinta clase. ¿Puedes creerlo? Um, ¿Por qué me estás diciendo esto? Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Pensé que éramos compañeras. Ya sabes, buenas amigas. Oh, desde luego, linda. ¡Claro que lo somos! Oh, mi pequeña <ríe> besita compañera. ¿Me llevas a la escuela, amiga? ¡Claro que sí, compañera! Uh, no irás vestida así, ¿verdad? Um, Bebi, no estoy segura. Mamá, confía en mí. ¡Es la moda! Y mañana puedes tomar mi ropa para que no vayas a elegir algo tonto. Es lo que hacen las amigas, ¿no? Ay, buenas amigas... ¡Qué refrescante brisa de verano! Mamá, ¿Ah? a veces siento que no. Oh, ¿Qué te ocurre? Puedes decirme lo que sea, tus esperanzas, sueños, temores, quejas, reacciones, eventos actuales, porque para eso son las amigas. Buenas amigas. ¡Todos los presentes digan sí! ¡Vamos, Peppy! ¡Ya llegamos! ¡Entra ya! Gracias por traerme. Fue divertido. Salimos después de la escuela, ¿de acuerdo? A las 3. ¡Y no te quites la gorra! ¡Tiene mucho gancho! ¡Créeme! ¡Adiós! ¿Mucho gancho? Muero por ver la película Pirañas de Piscina Pública. Oh. No es para mayores de 13 años, porque no podemos verla si no vamos acompañadas por un adulto. Apuesto a que Denis nos llevaría. Tu mamá es absolutamente genial. Mm -hmm. Lister comprará las entradas. Le fascina el horror. Mm -hmm. eso sería genial. Oh, oh, tu mamá, Pepper Ann, ella nunca haría algo que. Uh, que... Uh, ¿Qué? ¿Genial, Consti? Despierta y conoce oh. a la Pearson. Mi mamá es todo eso y una bolsa de patatas. Es como la hermana menor que nunca tuve, sin ofender. Eso es grandioso, Lidia, pero ¿por qué la gorra? Bueno, sé que no me va, pero pensé, voy a hacer todo lo necesario para que esta amistad con Pepe funcione. Creo que ella tiene mucho gancho. Oh. Mm. Oh, lo siento, tengo que ir a ver a Pepi y al pelotón. ¡Los cinco! ¡Por favor! Escúchame, Pepi, pudo ser genial. Podemos ser amigas, pero llevarte con tus amigos a ver una película restringida está fuera de cuestión. Punto. Signo de exclamación final. Bien, pórtate como mamá. ¿Qué te parece ir a muerte cerebral? Ahora sí tiene sentido. Estoy dispuesta. Se dice puesta, mamá. Puesta. La Lipster tiene su corazón atado a la vaina crujiente. Le entusiasma la vaina crujiente. Lidia... ¿Qué pasó con la tonada? Lo siento, Pepi. No quería cortar la buena vibra para ti y tus amigos. Pero ¿y si viniera un vehículo de emergencia acercándose? ¡Es muy irresponsable! A la Lidster le gusta la responsabilidad. Casi derrotas a Denise. Ella es la mejor. Juega otra vez, mamá. Lo siento, Peppy, pero estoy toda crujiente. Necesito ir a casa, descongelar un pollo y ver lo que Moose tiene de tarea para el fin de semana. ¿Podrías actuar menos como mamá? ¡Ya uh. sé! ¿Por qué no van todas a mi casa? ¿Podemos ¿Ah? poner una pijamada? ¡A Lister le encanta eso! ¡Claro que iremos! Oh. Sin regaños, sin codazos, sin neurosis. Solo diversión de buenas amigas. Uh, ¡Sí! Entonces... Escenario número uno. Trinket sugiere que pongamos un nuevo CD de Páncreas Envenenado a todo volumen. ¿Tú dices qué? Um, muy bien, niña. ¡Despertemos a los vecinos! Páncreas Envenenado es un grupo rechazado de los 80. Ni siquiera tienen CD. Era una pregunta engañosa. Oh, <risa> disculpa. <risa> Denise Goldman habría sabido eso. Oh, todas esas cosas están bien, pero tengamos una buena conversación de amigas. ¿Cómo es ser joven en estos días? ¿Qué clase de problemas enfrentas? Mamá, ya te pasaste de su casa. ¡Era esa la de la derecha! Me gustó la conversación. ¿A dónde vas? Oh, wow. ¡Cuidado, cuidado! Demasiado jajaja ja, ja. después de es... su... ¡Los delfines y las sirenas jamás podremos estar juntos! ¡Qué triste es eso! No tanto como estarán tus encías si duermes sin usar hilo dental. La cascarilla de maíz es mala, y no hablo de buena mala, sino de mala mala. No importa. La habitación olía a muerte, y cuando la niña tomó el frío picaporte, sabiendo exactamente lo que hay, Estoy segura que nada, linda. Hizo la puerta asustándome. Pero aún no es la parte de terror. La niña caminó. Al abrir la puerta del armario, un monstruo carnívoro saltó y la devoró. ¡Ah! Se me atoró una cascarilla en los dientes. Seis mil dólares de trabajo de ortodoxia se acaban de arruinar. ¡Ah! ¡Ah! Mamá, sí, sí. Oh. <ríe> um, ¿Quién quiere jugar? <ríe> Que ¡Toma el hilo! ¡Sí, sí! ¡Uno, dos, tres! Constance, respira en la funda. Denise, olvida la contorsión. ¡Todo está bajo control! Ahora, ¿qué les parece si tomamos leche y galletas para calmarnos? Voy a cocinar. Las galletas de chocolate saldrán enseguida. ¡Tu mamá, ¿Tu mamá es la mejor? mejor! ¡Sí! Constance, si quieres puedo empezar a cargar hilo dental y empiezo a cocinar galletas y ay, olvídalo Denis. Ah, de acuerdo. Ahora, ¿quién quiere ver la película de terror de Fossi? Uh -huh. ¡Tenemos que hablar! Pepi, lamento si arruiné tu pijamada, pero era necesario. Admito que fue divertido ser tu amiga por un día, pero... ...yo ya no voy a la escuela media. Temo que tendremos que volver a ser madre e hija. ¡Me parece bien, Lidster! Digo... ...mamá. ¿Saben? Estaba pensando que podríamos ir con la Lidster a revisarla. Ah, odio arruinar el día, pero Lidster ya no existe. Se retiró de la juventud y volvió a ser una mamá normal, como siempre. ¿Y nuestro pelotón? ¡Momento! ¿Teníamos pelotón? <risa>